casualidad, pero casualidad. Así, de repente, yo vi una reunión el año pasado, una Muno, no tenía ni idea de lo que era Erasmus Plus, ni idea de lo que era el Twinning, ni idea de lo que era nada. Entonces yo, bueno, pues seguí las explicaciones, me fui a casa y dije, bueno, y, pues igual mejor pienso acerca de algo. Me acuerdo que el año pasado, pues eh, hicieron mucho hincapié en que era el año del patrimonio europeo. Entonces, bueno, yo pensé, digo, uy, pues esto del patrimonio europeo, yo creo que ahí sí que puedo organizar algo. Ahí quedó la cosa. Entonces, bueno, yo recuerdo que en aquella época yo era, era jefa del departamento y dije, bueno, lo voy a plantear en el centro, a ver si hay alguien que quiera participar. Lo planteé pues, de aquella manera, porque en realidad no tenía ni idea, y yo bueno, pues explicaba, pues, ¿y qué es eso? Pues es esto es lo otro. Uy, pero tiene buena pinta! caso esto, cuando terminé la reunión, el profesor de latín me dijo, oye, mira, yo conozco una profesora en Grecia que dice que quiere hacer un intercambio. ¿Por qué no la llamas a ver qué tal? Bueno, le llamo a la profesora y me dice, la profesora... ¿Pero qué es eso de Erasmus? Pues mira, yo tampoco te puedo explicar mucho. Así que llama tú a la agencia de Libre Grecia y entérate, y a veces entre los dos pues nos enteramos de algo. Vale, vale, pero es que yo todo lo que le decía decía que sí. Digo, ¿pero estarías dispuesta? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero con alumnos de cero, sí, sí, sí. Entonces pues yo que vi que aquella mujer estaba dispuesta a todo. Yo dije, pues yo también. Pues quedamos eh, pues por email en contactar y decir, pues decidir a ver eh, qué era aquello de qué vamos a organizar. Entonces, en uno de estos emails me llamó ella y me dice, oye, Gema, es que hasta, eh, es que necesitamos tres centros. Y entonces, bueno, dije, oye, ¿cómo buscamos un tercer centro? Pues me empecé a mirar el internet, bendito internet, y hoy, pues hay una plataforma que se llama eTwinny. pues venga, vamos a meternos en eTwinny. Y puse un cartel, o sea, puse un, un anuncio en eTwinny, y en iTunes me salió un centro tú, uno por, y uno por la. Claro, el turco ya pensé en los pues, juegos. Este le dije a la Grecia y la amiga, no, no, turcos no, ¿eh? Bueno, o sea, la experiencia se y le Dije, vale, vale, pues empiezo con él. Bueno, y al principio, pues le dije a centro que pues, sí. Entonces, pues, estaba en el instituto y dije, pues voy a llamar a Renichel Bune de. Yo estoy en no pues se me ocurrió el de Vasaví. Voy a llamar de basauri a ver si le da información. Y los usuarios me dijeron, mira, mira. Hay una persona que es que, bueno, que te va a dar todo lo que quieras. Entonces cuando me puse en contacto con, con Conchi, y me puse en contacto con Conchi y me dijo Conchi, oh, ¿y quieres de coordinadora? Y yo le decía a Conchi, pues sí, mira, es una de las cosas que ha dicho, eh, Conchi, yo quiero un proyecto que lo tengo ya, que está empezando empezándome ahí y lo quiero hacer a mi manera. Entonces, si yo consigo que el otro centro pues, le guste mi proyecto y se enganche, pues yo creo que me va a dar como más, más pasión, es como, como mi hijo, que va a ser? Entonces, bueno, Quedó la conversación, pues métete también School Gateway, te acordé. Bueno, pues ya estaba ya poniendo mi anuncio en Gateway y me llama de repente, oye, que este año solamente con dos centros vale. Pues yo creo que eso ya fue lo que me dijo, pues a ver, mira, ya tengo al centro griego y yo, pues estoy dispuesta porque me parece que es interesante y ahí empecé. O sea, que quiero decir que en realidad difícil no lo es, posible también, animaros también. En fin... Y luego ya, pues son unas preguntas y contestando. <risa>